vale ya empiezo. hola estamos con la chica que nos ha acogido y le hemos dicho que pueda decir lo que quiera sobre su experiencia de acogernos vamos a hablar un poquito más alto por si no se oye vale vale pues yo me llamo Amina y vivo en Biskaya aquí y bueno soy un estudiante de ¿Cómo dices la de explicado yo con la palabra largo bueno una estudiante de una profesión que no tiene un nombre en español pero es algo así como uh, ayudante social que ayuda tanto pues a jóvenes, ancianos, ¿no? niños adultos, es un es un trabajo que puedes hacer casi de todo, que sea no lo que haces y por eso me gusta. Y he cogido ellos para unos cuatro, cuatro o cinco días sí. y nos ha ido muy bien. <risa> Y bueno, eh, me, me, ¿habéis querido preguntar algo? Sí, eh, también como hemos visto que en el foro de, de virtual en la sección de, de preguntas, ahí se deja un montón de preguntas, no sé que la mayoría son sobre todo para profesores. Y como todavía no tenemos un contacto directo con ningún profesor, pero que aunque tengamos contacto, pero no de que estemos con ninguno, pues hay muchas de las preguntas que no vamos a poder todavía responder. Pero algunas de ellas, como por ejemplo... Um, una que recuerdo, aunque la veis junto bastante mal, pero seguro que después estará bastante bien, so no es cómo los finlandeses son capaces de comer eh, las las cosas que me dijiste, ah, sí. sí, eh. es muy sabroso. Ah, el Sarmiaki, sí. La alguerita esa. Sí, el es un eh, es una cosa que es, es chucha. ¿eh? Uh, y, y lo hacen eh, que en España no lo tenéis eh, que, y si lo tenéis es lo, la calidad es mucho peor que aquí que aquí tenemos varias calidades eh, es chuches y también hacemos alcohol sobre eso que es un alcohol que tiene mucho azúcar y por eso eh, todos no, no lo gustan es que es que muy dulce y eh, a mí tampoco no me gusta, es horroroso, pero, pero los chuches me gustan, y también otra cosa que, que no tenéis es el, el pan negro, eh, Rubis oh. Leita, eso no, no la tenéis, y eso lo has probado tú, tú no has tenido tiempo de probarla, pero más tarde, cuando os, os pasáis como un mes o más de aquí, lo podéis probar mm -hmm. y tomar el sauna también, sí. <risa> sí. Sí. he contado mucho sobre el sauna. <risa> Bueno, también nos preguntaban de cuándo empezaban los niños la escuela sí, y, y cuando, a los siete años A los siete años, vale Y también, eh, cuando, cuando empezaban las escuelas, ¿cómo, ¿qué es lo que daban o cómo empezaban? ¿Qué es lo que hacían, más o menos? Los, las primeras cosas, cuando te... No eh, empezaste el, el colegio a, a los siete años algunos también se, se lo empiezan a los seis años si, si se han nacido muy pues, en enero o febrero para que se empiece todos al mismo tiempo la clase y los, las cosas primeras son aprender a leer y escribir así que poner letras <risa> y, y, y, y aprender y leer pero yo como he sabido leer a los Cinco años, eh, a mí ha sido muy aburrida las primeras clases de aprender a, a leer, porque yo ya sabía leer, así que lo que mi profesor lo ha hecho, me ha puesto una silla detrás de la clase, que no voy a molestar el resto de clases que se está aprendiendo, me ha dado libros y me ha dado ejercicios para que pueda leer libros y pueda hacer ejercicios que ellos no podían hacer justo y más tarde cuando ellos también se aprendan a a leer, ah, hicimos cosas juntos, pero los primeros, cuando se estaban aprendiendo, yo estaba en esas este clase con, con mis libros y con mis ejercicios, y algunas veces el profesor estaba anina ¿estás bien? Ah, bien, vale, continuamos. Pero era muy bien el, el profesor que sabía que me voy a apurar muchísimo, que, que si me va a poner a leer con pues nosotros, porque yo ya sabía sea que es parecido a lo que, bueno, también eh, ella tiene una experiencia de, de poder estar estudiando en el sistema español, porque la estuviste ahí un tiempo. Sí. Um, y claro, ahí, aunque, eh, aunque lo que hemos podido hablar con ella ha sido que por su edad, no, aunque tienes 25 años, pero aunque, aún así, el, el sistema finlandés ha cambiado muchísimo en el 2000. De hecho, si os fijáis en los informes PISA, uh, Finlandia estaba muy por detrás antes del 2000 y cuando comienza el 2000 eh, se pone el cuarto puesto, en 2003 en el primer puesto y ya mantiene el primer puesto prácticamente todo. Con lo cual eh, el cambio ha sido muy grande y, y no puede describir de otra forma tampoco la educación pero sí puede más o menos por la cultura no y eso. Entonces, sí sería interesante si pudieras ahora contarnos la experiencia que tuviste con con los profesores eh, españoles en comparación con los finlandeses, por ejemplo, lo de la edición de notas. Sí, pues cuando yo estaba en la quinta, la sexta y el primero de eso, así que he tenido tres años de experiencia en un colegio público. Y lo que, lo que, las cosas que han sido muy raros para mí han sido que he tenido que tomar las clases de lenguaje con los españoles. Y no el profesor me ha dicho que tengo que estar en el mismo nivel con los otros estudiantes y ha sido imposible. Y así que en mi primera año me ha dado insuficiente sobre el lenguaje Y otra cosa que era muy raro eh, es que vosotros tenéis, uh, ¿es la fluta o qué es la? Flauta. En, en las clases de música y ya lo habéis aprendido bastantes años, cuando he entrado yo en la clase y me ha, me ha dicho que lo, lo tengo que comprar yo eh, y yo he dicho a mi profesor, ¿por qué lo, lo voy a comprar? Que vosotros ya habéis aprendido como tres años y yo, ni una, <risa> no, es que no hay, y, y pues no, nunca lo compré y por, y por eso... Aunque yo soy muy buena en música, pero en otras cosas me he dado insuficiente también. No, uh, y las clases de dibujo han sido muy aburridas, es que no puedes pintar o hacer cerámica o otras cosas que aquí puedes hacer y probar cosas es que en español te dan como un dibujo y lo tienes que uh, sí, lo tienes que copiar. Eh, toda tu creatividad no la tienes. Y pues he sacado buenas notas uh, de clases de arte también en, en el colegio español, pero ha sido muy aburrida copiar. Y, y, y qué más. Uh, uh, pues cosas así, que eran un poco, un poco diferentes que lo hacemos aquí. Uh, aquí nunca en las clases de arte copiamos cosas. Probamos diferentes cosas que le que que puedes elegir que te gusta más y hay varias cosas que puedes hacer así que ha sido muy raro que en España es que cosas, no se hace una cosa también eh, supuestamente, bueno, tampoco claro, sé, tú dabas clases de cocina aquí en... Sí, sí, tenemos clases de cocina cuando tenemos uh, 30 años y es obligatorio uh, y te enseña para algunas de nosotros es bastante aburrida que yo has cocinado en, en tu casa con tu madre o con tu padre y o habéis cocinado juntos algo ha sido muy aburrida, por ejemplo para mí y algunos de mis amigos que cocinamos mucho en los, en los 13 años ya cocinamos mucho eh, pero algunas no se habían hecho nada en casa porque sus padres le hacen todo, así que para ellos era bastante bueno que tenemos clases obligatorias de cocina y después uh, lo, lo tenemos para un año o algo así uh, y después lo puedes elegir si quieres continuar o si no la quieres continuar pues yo no, no lo he querido continuar así que yo he tomado clases de teatro uh -huh. también recuerdo que me comentaste que las clases de ética eh, el profesor lo que pretendía es que mmm, en Finlandia lo que pretendía era que pensáis por vosotros mismos, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo lograba o intentaba lograr eso? Pues uh, hay profesores muy diferentes. Algunos solo se escriben cosas y las copias y es muy aburrida y no te, no te lo gasta pensar en, en sí mismo. Pero los buenos profesores lo que han hecho que te cuentan, te cuentan cosas, que copias algo pero nos intenta hacer hablar y si, y si no, no hemos hablado suficiente en clase uh, cuando ha preguntado presentado cosas se uh, que pensaron que nos va a hacer un debate así que se ha dividido la clase eh, o, el, otra, otros están en, en otro lado de la clase y nosotros estamos por allí y nos ha dado algo, alguna cosa uh, por ejemplo, que, que podría ser, que, que si es bueno hacer cosas ecológicas, por ejemplo, algunas cosas así y vosotras estáis en contra y vosotros la intentáis entender y aunque y no, hemos detallado y después uh, hemos como eh, el otro parte de clases ha podido ganar el debate y después continuamos, nosotros hemos dado alguna otra cosa y ahora vosotras estáis en contra. Y eso nos ha dado algo de, como de pensar y ha sido divertido en clase con tus compañeros de clase que habéis hecho el debate. Así que creo que eso funciona, al menos en las clases de ética. No, no voy a decir que se funciona en las clases de matemáticas, pero de ética, así que bueno. Sí, por ejemplo, la de matemáticas, me comentabas también que cuando ibas a España, probando eh, de otra forma las matemáticas, pero tú conocías un sí, método más... Sí, es que vosotros estáis un poco adelante en matemáticas, que yo, no mucho, pero un poco, un poco, pero era muy raro que aunque estáis un poco adelante, eh, habéis dividido como ha dividido mi madre, cuando mi madre estaba en, en colegio. Uh, y yo he usado uh, la otra forma, que lo hace, lo hace así, uh, sí. y, y cuando tenía que ir a, a la pizarra a poner sí, algunos allí, que he hecho mis deberes, uh, el profesor ten, ten, tenía, tenía que ir conmigo a la pizarra y ponerlo al revés. <risa> y Siempre cuando yo me iba a la pisada, la profesora tenía que ir conmigo, poniendo al revés. Mis compañeros de clase estaban como, ¿por qué usas eso que y no esto? Y yo como, vosotros estáis usando lo viejo, yo estoy usando lo nuevo. Que vosotros estáis usando lo que ha hecho mi madre, y mi madre ya tiene más de 50 años ahora. <ríe> Así que ha sido un poco raro también eso. Claro, ¿no? eso demuestra como. Vamos, a mí esto me va a entender un poco que, en general, los finlandeses más que intentan eh, meterles más nivel a los alumnos, lo que intentan es mmm, investigar cómo pueden hacer las cosas más sencillas para que lo que aprendan, lo aprendan mucho mejor, ¿no? Sí, sí. Porque realmente es con lo que realmente se, se va afianzando, se va asintándose todo y no metiendo más nivel que lo único que se produce con eso es que mucha gente se pierda por el camino. Sí. Porque aquí... Mmm, sé que ahora mismo apenas hay fracaso escolar, pero claro, en tu, cuando tú estabas estudiando, um, ahí había uh, fracaso escolar, tenías alumnos, que pasa con los alumnos que iban mal? ¿Qué, ¿Qué hemos hecho para los alumnos que se han... No están... Sí, los alumnos que... no, los alumnos que no quedan buenas notas. Ah, pues por ejemplo... Yo, eh, en, cuando tenía 13 o 14 años, eh, justo cuando había regresado a, a Finlandia, desde España, no he sido muy buena en, en las clases de lenguaje, porque he estado en las clases de lenguaje español, no la mía. Y por eso uh, mi profesora de lenguaje me ha dado algunas notas eh, que después de clase cuando todos se van a casa pueden estar aquí conmigo haciendo como una hora más los ejercicios ayudándome y también eh, en las clases de matemáticas y había, hay algunos alumnos que en matemáticas han dado su cosa y podrían, de, podrían después eh, de colegio quedarse eh, creo que había dos días en una semana que podías quedarte con, con tu profesor y lo calculas los deberes juntos. Así que para que no se pierda nadie, que todos pueden sacar buenas notas, pero es que tienes que hacer un poco más. Claro, sí, pero que por lo menos tiene que ser Pero no es obligatorio, sobre, claro. tampoco. Que si no, no quieres ir a esas clases de, después de colegio, pues no, no te vayas. Vale. Sí, no, que no es como en España que cuando una persona, por ejemplo, va muy mal o lo que sea, pues manda más deberes pero para que sí, no la no a aquí sí. ah, no aquí intentamos que, que el estudiante al menos tiene eh, se puede salir de clase <risa> de algún modo no solo le va a dar más deberes y después decir que pues ha estado insu insu insuficiente <risa> y aquí también puedes repetir un examen si has sacado uh, no te has sacado suficiente para salir de, de la clase de matemáticos, por ejemplo, eh, puedes repetir el examen una vez. ¿Más? ¿O el examen? ¿O más? ¿Cualquier examen? Cualquier uh, examen, claro, depende un poco del profesor que si, si lo hace un poco diferente o, o algo así, pero tenemos como, eh, por ejemplo, en, en mi colegio ahora, tenemos el sistema que si no te has sacado buena nota en, en tu examen uh, has tardado nota suficiente para salir de clase pero la quieres mejorar uh, tenemos un día uh, todos, todos los meses tenemos un día uh, que después de, los, de, de las 4 por la tarde puedes quedarse en colegio y puedes repetir cualquier examen cualquier examen puedes mejorar o lo puedes hacer otra vez. Es decir, que no es, no es cosa del profesor, sino que es un derecho de todos los alumnos. Es un derecho, sí, uh, pero si, si no te has estado en las clases, y después quieres repetir tu examen, tu profesor te puede decir que no has estado en, la, en, la, en las clases, que si te lo vas a tomar el examen, no vas a saber nada porque no has estado en las clases, que no te voy a dar el derecho a hacer el examen, que primero tienes que repetir algunas clases y después hablamos que cuando te vas a tomar el examen. Sí. Bueno, eh, creo que podríamos continuar, pero tampoco es que tengamos mucho tiempo porque ahora tenemos que coger plena masa. Sí. Así que, bueno, es, la verdad que ha sido genial eh, poder estar contigo. Sí. Eh, sí. No. No, no, no, no, no, no, no, y como como mi apartamento no es muy grande y hemos conseguido vivir aquí con tres personas y mi gata, así que ha sido genial. Y creo que vosotros vais a regresar a Helsinki después de su ruta de con tren a Barra y Tampere y Turco, eh, y me, me podéis llamar y después voy a enseñar más la ciudad o alguna otra cosa Vale, pues nada, señoras No, nada, de nada bueno, Nos ha ayudado mucho en el... Sí. Pues bien... Me alegro... Pero <ríe> yo... Bueno, vamos a ah. coger ya las más que tenemos <tí> nosotros Sí, y yo voy a salir con vosotros, sí. Entonces, que voy. El... Pues nada, hasta sí. luego. Hasta luego, adiós. <risa>